Por fin tenemos la serie completa Last Textile publicada por Selecta Visión en Blu-ray. Son tres Blu-rays y dos libretos. La edición está publicada en Digibox. Vamos a verla. Quitamos la carcasa de cartón y como veis tenemos una sección desplegable con tres discos. Quitamos uno de los discos para ver qué hay detrás, dibujos. Y luego lo que os comentaba, los dos libros, con material extra, vamos a ir cerrando. Aquí tenemos la contraportada. La verdad, que la edición es una pasada. Yo la compré en preventa en Amazon por 35 euros. Ahora creo que está a 45 y algo. Así que nada, yo que vosotros me haría con ella porque es una edición estupenda. La verdad, que la calidad de imagen lo merece. Y es una serie steampunk que a mí, la verdad, que me encantó. Bueno, Samurai 7, eh, Helsinki. La verdad, que el estudio González la por sí solo. Así que nada aquí tenéis, para muestra esto